Buenas tardes. Hoy tenemos un tema especial, muy bonito, que se llama Lograr el propósito de la armonía en las relaciones. Entonces... Eh, Sabemos que hay muchos tipos de relaciones en la sociedad, en el hogar, en el estudio, en cualquier lugar, en el trabajo. En todas partes hay, hay responsabilidades que, que tenemos que desempeñar y cuando todos en determinado lugar Entienden sus responsabilidades y llevan a cabo sus tareas con, con orden, con disciplina, con puntualidad, eh, entendiendo lo que se debe hacer. Entonces, en ese lugar, ahí se refleja una buena organización. Y se refleja que, que hay como un buen trabajo en equipo, por ejemplo, que hay buenas relaciones entre las personas y muchas otras cosas más. Entonces, eso es muy especial. Eso puede suceder en cualquier lugar. Y además, además, hay otra responsabilidad muy importante, eh, esencial, que a veces no le damos la importancia que debe tener, ¿verdad? Que es, eh, es decir, no le hemos puesto atención. Estamos tal vez un poco distraídos o entretenidos en otras cosas. Y entonces se nos olvida. Y esa responsabilidad es la responsabilidad hacia la propia vida, hacia mí. Es muy importante. Por ejemplo, los seres humanos en general no deberíamos realizar acciones que no nos hagan bien, que nos den sufrimiento, por ejemplo. No deberíamos, nunca. Y entonces, en ese sentido, cualquier persona que a la hora de realizar las acciones, cualquier acción, debería siempre tener el cuidado de realizar esas acciones con buenos modales, buena educación, respeto, de buena fe, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y también en este sentido, hago referencia también a los niños. Porque los niños también deberían tener un buen carácter, deberían ser respetuosos, obedientes, disciplinados. Y esto lo menciono porque estas cosas las aprendemos en el hogar. Es decir, la escuela o, o el, el preescolar o lo que sea, contribuye, claro que sí pero se aprende en el hogar. Entonces, por eso es importante que los adultos tengan ese interés, esa inquietud ¿verdad? de hacer las cosas así y los niños puedan ver y vivir eso para que cuando crezcan también tengan el interés de realizar acciones con buena educación, con buenos modales, etcétera. Entonces, en resumen, esto significa que todos deberíamos realizar nuestras acciones de manera que contribuyan, es muy importante pensar en eso, que contribuyan a que se multiplique la paz en el mundo, muy necesaria, ¿verdad? Si vemos ahora las relaciones entre las personas y por lo tanto en, entre grupos y por lo tanto entre países, pues eso es lo que más hace falta. Entonces, lo que digo es que nuestras acciones deberían contribuir a que se multiplique la paz en el mundo en lugar de contribuir a que haya más sufrimiento y más intranquilidad, ausencia de paz, porque solo habrá armonía en las relaciones si le prestamos atención al aspecto de la paz. Es muy importante, completamente esencial. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nuestra personalidad, nuestro carácter, pueda tener eh, ciertas características, como por ejemplo... Eh, que haya bondad, que haya paz, que haya comprensión en nosotros. Eh, dicho en otras palabras, que sea un carácter con virtudes o, lo, como lo llaman también a las virtudes, valores. Los valores son esenciales para que haya armonía. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener éxito en abandonar eh, los rasgos, digamos, negativos de nuestro carácter y así poder eh, relacionarnos armoniosamente con los demás. Es decir, ¿cómo hacemos para dejar ya estos, eh, estos rasgos que lo que hacen es dar intranquilidad y sufrimiento a los demás? Porque es importante que observemos cómo somos. No solo, yo creo que ya es como suficiente estar viendo a los demás y tener una mirada crítica siempre, es que este es así, es que el otro no sé qué. Es que, ¿verdad? Eso lo hemos hecho mucho tiempo ya y se ha vuelto un hábito. Un hábito en nosotros que cada vez nos aleja más de vernos nosotros mismos. ¿Verdad? Tenemos que vernos, ver cómo actuamos, cómo, cómo hablamos, cómo nos comportamos con los demás, cómo nos dirigimos a ellos en cualquier situación. No importa si es una situación de camaradería y, y de estar gozando. No, no, cualquiera. Eh, situaciones de trabajo, de lo que sea, tenemos que aprender a vernos, a ver qué hicimos. Y además, no solo, claro, como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Vernos, eh, nuestro carácter, que también, igual que todos los demás, también tiene una serie de, de fallas, y no nos gusta verlas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que perder ahí es el miedo a vernos. De todos modos, cuando nosotros, nosotros no estamos viendo nosotros mismos, observándonos, nadie se está dando cuenta. Si estamos descubriendo algún rasgo que no está bien y lo estamos descubriendo por primera vez, Nadie se está dando cuenta tampoco. Entonces, eh, es, es una, digamos, una actividad muy muy sutil, muy silenciosa y muy personal y secreta. Entonces, podemos vernos sin tener ningún temor de que nadie se esté dando, dando cuenta de lo que estamos viendo, ¿verdad? entonces eh, yo creo que el primer paso para tener eh, éxito en esto es tener, crear poder interior, el, el poder espiritual, ¿verdad? Y ese poder interior, espiritual que nos da esa, esa determinación, que nos da esa valentía para hacer esos cambios, eso solo lo podemos obtener del Ser Supremo, el alma suprema. Solo de ahí nosotros nos podemos eh, llenar de ese poder. Entonces, la, por medio de la conexión de la conexión en silencio con el Ser Supremo o por medio de la meditación. Entonces, primero, para poder llegar ahí, tenemos que conocer nuestra verdadera forma, nuestra verdadera identidad, eh, entendernos, reconocernos. En, y aceptarnos, entender que somos seres espirituales, o almas, o espíritus, y que la paz es una cualidad original en nosotros. Eso es muy especial, porque eh, por mucho tiempo hemos andado buscando la paz afuera de nosotros, y la paz es un estado interno del ser. Entonces, no solo la paz es una cualidad original nuestra, el amor, la pureza, la dicha, la sabiduría, son originales del ser. Entonces, es muy importante entender que somos eso, y vernos así y, y entender que nuestro cuerpo es el instrumento que tenemos para realizar las acciones porque el alma como un ser incorporal necesita el cuerpo físico para desempeñarse en el mundo físico pero somos almas entonces este entendimiento de, de que somos seres espirituales, de que tenemos esas cualidades como algo original de nosotros, eso nos permite crear un estado estable a la hora de hacer silencio. El silencio o la meditación son muy necesarios para poder... Es un silencio resultado de desconectarme yo de, de lo que me rodea para poder ir hacia adentro de mí y estar estable y observarme y estar bien conmigo, aprender a estar bien conmigo. Entonces, en ese silencio... Eh, pues yo tengo que cambiar mi pensamiento para que haya éxito en ese, como resultado del silencio y entonces cambiar el pensamiento de considerarme un cuerpo y entender que soy el alma. No soy el, cuerp el cuerpo, sino que soy el alma. Lo cual, cuando yo entiendo eso, eso se llama conciencia de alma. Tener esa conciencia, saber que soy ese ser espiritual, reconocerme así, aceptarme así. Y entonces, en ese silencio, eh, yo voy a la hora de observarme voy también descubriendo muchas cosas que tengo positivas, eh, como talentos, cualidades, capacidades, poco a poco yo voy eh, descubriendo esas cosas en mí y entonces es como descubrir mi propio valor. Desde esa perspectiva, entonces, yo me voy a sentir mucho mejor conmigo. Y entonces, eh, cada vez más, voy a estar más satisfecha conmigo. Y voy a tener menos deseos de enfrentarme a los demás, de discutir, de, de lo que sea, ¿verdad? Poco a poco. Yo voy a ir entendiendo, al entenderme yo misma, voy a ir entendiendo a los demás con más facilidad. Y entendiendo que cada ser humano tiene su propio sistema de creencias, todo propio. Y entonces, eh, yo voy a ir dejando ese sentimiento de querer que todas las personas sean como yo digo. Eso no es posible, además. Y además lleva a, a situaciones que no son buenas. Entonces, con esta, digamos, esta fe de que yo soy ese ser espiritual, eh, con, con determinación, ¿verdad? Tener esa fe con determinación. Mientras veo a los demás, entonces los veo como almas también. Cuando yo aprendo a verme así y entiendo que así soy, entiendo que los demás también son seres espirituales con cualidades iguales que las que yo tengo, las que acabo de mencionar, paz, amor, pureza, sabiduría, dicha. Es original en todos los seres humanos. Entonces, en, eh, cuando yo aprendo eso y veo a los demás así, entonces, ¿verdad? Los veo con virtudes. Por supuesto que para empezar yo tengo que hacer un esfuerzo para hacer eso. Pero con la práctica, con el tiempo, eso se va a volver natural en mí se va a ser parte de mi carácter entonces es muy importante porque cuando eso ocurre eh, es cuando yo puedo vivir y relacionarme con los demás con armonía solo solo así reconociéndome yo y reconociendo a los demás como seres espirituales iguales ¿verdad? ¿por qué? porque estamos viendo su verdad yo veo la verdad de lo que soy el ser verdadero y como consecuencia muy positiva por cierto veo la verdad de ellos también y también esa práctica hace que cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, yo tenga ganas de discutir por lo que sea. No no voy a llegar a un momento en que yo no quiero del todo discutir porque yo entiendo que esta persona piensa diferente y siente diferente. Está bien. Entonces, lo que yo sí comparto... Si yo tengo una práctica de silencio, de meditación y una relación con el Ser Supremo, lo que sí comparto, aún sin hablar, es mi estado interno de paz, de amor, de dicha. Y eso sí puede tener una influencia muy positiva en quienes me rodean y en crear una atmósfera, eh, digamos, más valiosa donde sea que yo me encuentre. Entonces, eh, si tenemos esta conciencia de que somos de lo que somos y entendemos que los demás son así, entonces ahí puede haber armonía. Y cuando hay armonía en las relaciones, ¿Qué hay? Hay respeto, paciencia, tolerancia, entendimiento, comprensión. Porque poco a poco yo me voy dando cuenta eh, en forma natural también que si cuando hay paciencia, cuando hay tolerancia, entendimiento, eh, yo me voy dando cuenta que, que yo no pierdo nada con entender a los demás, más bien gano y gano y gano, ¿verdad? Pero hemos tenido pues un, una forma de pensar un poco diferente a eso. Entonces, eh, en forma natural, yo voy a tener, va, va a haber un momento en que yo naturalmente, sin hacer esfuerzo, voy a tener siempre sentimientos puros y buenos deseos para todas las personas. ¿Verdad? Es decir, el, el entender quién soy yo verdaderamente, el conocer al Ser Supremo, el tener una práctica que me conecta con el Ser Supremo, y que me conecta conmigo, con mi verdadero ser, todo eso hace de mí un ser muy diferente a lo que podría ser ahora. Porque ahí, ahí, ahí va a haber, en forma natural, se va desarrollando lo que, lo que es el amor por la humanidad. Era siempre buenos deseos, siempre siempre buenos deseos para todos. ¿Verdad? Sin sin pensar en que ay, este no sé qué, no. Para todos los seres humanos, ¿verdad? Porque somos una sola familia humana. Entonces queremos pues vivir en armonía. Eso creo que es un un propósito de todas las personas en el mundo. Pero entonces eh, por eso les propongo un, una forma de llegar a tener esa armonía. Y entonces ahora vamos a, a hacer un comentario de meditación para que ustedes puedan eh, ver cómo es esa práctica del silencio y puedan hacerlo parte de su vida también. Entonces ahora vamos a sentarnos en cómodamente y ahora aparto mi atención de lo que sea que me rodea de mis órganos físicos. Mantengo mis ojos abiertos y dejo que descansen, que se relajen. Y mi cuerpo está sentado aquí, relajado completamente. Enfoco mi pensamiento en mi propio ser. yo el ser y ahora al enfocarme en mi ser me siento liviana porque la carga de pensamientos relacionados con lo físico se termina yo estoy pensando, recordando y observándome como un punto de luz, un punto de energía sutil, espiritual. observo mis propios pensamientos y aquellos que sean de desperdicio dejo que se vayan y creo mi propio pensamiento yo soy un ser de paz la paz es natural en mí, es original. Yo el alma también soy capaz de observar los resultados de mis acciones y de realizar acciones que solo me den tranquilidad y paz. Yo me concentro en mí y desde esa concentración llevo mi pensamiento hacia el Ser Supremo, mi Padre y Madre. Y permanezco en esa conexión que me permite recibir la energía pura de ese ser especial. Esa es la energía que necesito para poder realizar los cambios que quiero hacer es con esa energía con la que me lleno y la que comparto con las demás almas y así me relaciono con ellas con armonía y buenos deseos. Om shanti. Buenas noches.